El martes hablaremos en nuestro programa de Rojo y Nero Televisión de precariedad, explotación, pobreza. Os presentaremos una nueva plataforma de lucha social y sindical creada para defender los derechos sociales, laborales, ambientales. Desde Canal 33 de la TT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinerotv.org. A las 21 horas. Te esperamos.